¿Qué onda gente? Bienvenidos de regreso a Overkill's The Walking Dead. En este tercer capítulo vamos a tener nuestra primer misión de rescate en forma. Vamos directamente a rescatar a un superviviente y sacarlo de la zona, ¿no? Tenemos una zona llena de zombies, llena de gente de la familia. Recuerden que estoy en vivo todos los días a partir de las 7pm de la noche en Nonolive y en Twitch en vivo. Así que let's go, bitches. Digo, ¿qué? Hay mucha gente perdida en la ciudad, gente que nunca ha encontrado refugio, que se esconde, temiendo por sus vidas. Muchos en nuestro campamento estaban en esa situación, dándoles un propósito. Deberíamos estar siempre alerta para ayudar donde podamos. Y salvarlos de aquellos que quieran abusar de ellos. Ah, ok, cortita. ¿Qué streameas, Gordon? ¡Qué tensión en la mansión! <risa> ¡Ay, qué feo eso de que sale el vato agachado! ¿Cuál? En, el, en, el, en esa cinemática. Mm, ¡Qué deprimente! De Free Pero Fire, buenas, yo también. Era... ¿Tienes ganas de utilizar qué? ¿Un carro aquí. Que tengamos que salir por toda la ciudad con un pinche carro. ¿No les da unos dropeos de frames cuando hay muchos zombies? Um, no. no A mí me dio hace rato que a había mí, como 40 de Bueno, a mí nunca me daba juntos. O sea, porque lo tienes en ultra No, pues no sé Es que a veces sí y a veces no Por ejemplo, ahorita que estábamos en la camioneta estaba perfecto pero antes de eso... Yo lo tengo todo en alto. Yo tengo un bajo. Ah, pero ¿sabes qué fue lo que cambió? Que cambié la gama. Por eso no se ve aquí todo oscuro. Sí, la puse súper alta. Yo también a todo. Hola, Daniel. Bienvenido. ¿Y aquí en cuanto rescatar sobreviviente. Ah, esta fue aquí. No me gusta. <risa> ¿Abajo qué hay? ¿Zombies? Mm, zombies. Y por ahí tenemos que ir, creo No, no, no, creo que es por acá arriba ¿O no, sí? No, por abajo Bueno, a ver, vamos sí Ustedes primero, yo luego Bueno, listo Le voy a bajar la bueno, gama, bueno. a ver que yo bueno. se tengo Órale <risa> Órale, órale Ay, que me anda con los peines, diablos. A ver, 13-14. <risa> Uy, ahí hay muchos, ¿no? ¿eh? Hay demasiados. Porque hay tanques de gasolina. Es eh? Esos tanques de gasolina, agárralos. Que vamos Daniel, a... gracias por tus taps, papu. Toma. <risa> Tú de un lado y yo del otro. Aquí hay una batería, supongo que hay algo que encender por aquí. Los carros que se vean con alarma no se acerquen, ¿eh? O por ejemplo, esa camioneta que está allí tiene alarma, ¿eh? Y se puede utilizar la llave. ¿qué ah. Hijos de perra me agarraron entre todos bien rápido. Vamos juntos. Un gusto, me paso a retirar. Igualmente, ah. Gordon. Gracias por pasar a mi stream. Ah, con sí, lentes, bien, sí. No, no, no, no. Gorrión, gracias por, por tu follow. Sí, hoy sí, son las desventajas de ser streamer y quedarte ciego. Bueno, por lo más que quieran, bueno, vayan para allá. Hay un putero zombie. De... Esta tiene alarma y vale. dice arrancar motor. Creo que... Sí, bueno. Creo que no es muy buena idea. ¿Quién que suba la verga? No, no, no. Hasta que matemos, despejemos más de zombies. Eso obviamente va a llamar zombies, así que... No quiero morir. ¿Acá hay otra batería? Ah, ya la puedo llevar. O seguramente ni se va a poder arrancar hasta que le pongamos las baterías. Yo creo que se va a activar la alarma y no va a arrancar. Sí. Sí. Típico. No, Vamos a matar a todos los que están acá. ¿Aquí hay alguna trampa? No Típico maproda No Ok, vamos a despejar esa zona Demasiados ¿Eh? Si les estoy soltando el golpe Me agarran luego, luego Míralo Aquí están unas Pinzas creo También hay gasolina y creo que ya esto es lo que tenemos que llevar ahorita. Listo. Ya son todos. Ahora sí. No, falta más. Agarren las pinzas. Aquí están. Falta más, falta más. Las cizaya. Ah, no, no. No, no es cierto. Esto no se puede llevar. ¿Ya la acabamos de terminar? ¿Cómo está, señorita Bonnie? Bienvenida. Toma. Ok. A ver, vamos a lutear ahí adentro. Se ve bonito, ¿no? Sí, muy chingoso. Bueno, ahora sí vamos a activar el carro. A ver. Yo creo que es de agua, ¿no? Activó el carro. Sí, sí, dale. Yo creo que... Alarma y no prende. Ah, no, mira. Aquí, ahí. Nos cerró Ajá. Y luego, que Las baterías, ¿no? Batería. A ver, dale de nuevo. ¿nos vamos? ¿Nos vamos en putísima. no? Aguanta, requiere las pinzas. ¿Dónde? Ah, acá estaban. Ahí está, arrancamos el motor. Ah, ¿ya las pusiste? Uh. Sí, oh, ¿Qué, ¿Qué? Hay que pasar. Con frío la verdad. Ah, ah. Métanse. Luego la canción se apagó cuando le estaba pegando putazos. Muérete a la perra. A ver, compa, compa. Déjenme, les pongo un botiquín. Guest, ah, bienvenido. Me Cristóbal me Lara, me bienvenido. Gracias. se notan que ya soy el que tiene más vida. Me debolás, se notas? quién es un papi aquí. ¿Qué? ¿Esto no me curó? Ay, oh, a mí sí me curó el cine. Ah, ya, ya. Sí, sí. Ya, ya, ya. Como que ya se pudo utilizar varias veces? ¿no? Uh. Yo creo que esta misión va a ser desigible sí. sí. Wow. Los zombies son lo último de lo que hay que preocuparse aquí. A menos que se junten. A menos que aparezca un gordo y un blindado. Okay. <ríe> sí. Yo aplico la tasa 14 con el gordo. Abrimos. Arriba, no hay abajo. nada. Acá hay como un tanque. Abajo, abajo. Pero si hay unas escaleras para arriba, déjenme ver si hay algo arriba. Okay. Aguanta que acá abajo ni no nada. A ver, Eric Prescott, gracias por tu follow, papu. Bienvenido a la Hid Army. Ah, pensé que me hablaste a mí, ¿No? Pues aquí es como es un nombre? refugio. De hecho, creo que es un refugio. Capitán Novius al rescate. No <risa> <risa> Es que puede parecer un refugio Pero si hay zombies Pues es una base militar, no es vez. tan seguro bla, bla, bla, bla, bla, bla, A ver Lo que de queda de aquí de es la puerta. puerta Dice 15 metros para no sé dónde Creo que era para acá rabia, wow. Hay muchos zombies ahí Oh trampa. sí, hay trampa oh, bueno, es que hay camino, eh. Trampas en el suelo No, no Ah no mira, abajo dice a 10 metros abajo de nosotros hay algo. Es la lo, el metric que dejaste. Ah, vaya, vaya. ¿Qué? Güey, un poco, Entonces, una bomba o qué tal? no, no, no, yo creo que hay que regresar allá abajo para ver qué había abajo. Porque si el camino es para acá y ese es otro camino alterno. ¿Qué? Whoa, okay. Debe no ser una nada. misión secundaria o yo algo tampoco. así. ¿Dónde, dónde no. nos bajamos? En la escalera. A oh, oh, wow, putazo. Este no, pues, tiramos un soldado caído. ¿Qué pasó? <risa> Se apretó. Me <dio>, aparqué <risa> en los pies, Jackpot. No. Mira tu cabeza ahí atravesada. No. ¡Revive, menos. de violar. Oh, es, no, que es horrible, ¿eh? ¿Qué onda, Rolixius? Bienvenido. ¡Ay, nos está llevando de la zona! Teníamos que bajar antes. ¡Ah, bueno, es para arriba! Hola, Jackpot, ¿cómo estás? Hola. Pues GG, ya no pudimos ver qué había allá abajo. Hey, guys, el no, pero qué tal que había otra cosa. Igual y lo de la arma que está escondida o alguna de las cositas. Ah, un zombie se comió aquí una trampa que era una bomba. ¿Es que eres, Rolixius? Listo. ¿Quién más está vivo? Nadie. ¡Ay, me espantaste, pendejo! ¿Los zombies serán más difíciles conforme vayamos subiendo nuestras habilidades? No Toma, brother No, al contrario Mira, aquí están encerrados ¿Abro? ¿Dónde? Aquí, en esta, en esta caja No, no, ya dejó. <ríe> Es que puede no, haber algo no, bueno adentro No, que no hay nada <ríe> oh, sí. No sé Seguramente Ay. porque... Imagínate, ya, ya, ya. no creo que nadie la abra. Pero... Y como no hay nada <risa> no, Me salgo en la partida. Me en, en el suelo, en el suelo. ¡Eh, hey, Rolixius! Gracias por ese like por... Crack. Y no hay nada. No, no, pues está muy chido. ¿no? Entonces... <risa> por si acaso... <risa> <risa> Ey, me dejaron adentro. No, hay que, te, que... la verga. <risa> A ver, hay que, hay que explorar todo. Aquí hay vendajes, aquí no hay nada. Aguanta, aguanta, no te vayas, taco. Por encima del carro? Creo que sí. Si no hubiera sido por ahí, pues ya lo pisé Va a quejar el dueño, eh, por el mofle. Lo pisaste, <ríe> cabrón. Le abollé. La iluminación del juego está medio raro. Sí. Bien, bien, bien. Mira, aquí sí hay loot. Mmm, zombies. Ya casi les puedo hacer otro, otro botiquín. No, pero estamos full casi. No, oh, pero algo va a pasar acá. No mames, estamos dejando aquí, güey. Me da miedo. Este mismo, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo me muerdes si traes un casco? La estúpida lógica no aplica para ti, ¿o qué? ¡Hace que No solo te voy a decir los también Cuidado con trampas, ¿eh? Hola, Azúlica vaca bienvenida Tengo unas ganas inmensas de puñeteármela ahorita No, no lo hagas Tengo ganas, güey La otra vez lo hice, güey, me cayó en el, puto, en el puto ojo Ah, gracias por contar eso para YouTube No mames, no lo pude abrir, güey Te voy a borrar del video ahora valga verga, señor. aquí <risa> Hola, Miguel Vado, bienvenido. Watson, aquí no toca nada. una llave, necesitamos una llave. Aquí. A ver, aguanta, aguanta, aguanta. No, pendejo. ¿Qué hiciste? la bomba. Wow. Enfrente de mí. Lul. ¿Lul? La bomba evolucionó. Nada más es de para deslumbrarlos. No, ahora ya explotan, nomás, ahorita, este, hace otro cojo. Listo. <risa> <risa> Necesitamos Gansur. Miguel Vado, gracias por tu folio, Papu. Bienvenido a la Hit Army. Cúbranme que estoy abriendo con Gansur. ¿Qué era eso? Balas. Ya no las puedo llevar ya. Necesitamos Nada, me la llave. ¡Ey, acá! Muchachos, acá! Encontré algo, muchachos. ¡Oh, fuck! ¡Nigga! ¡Oh! No. <risa> ¡El en muchachos! muchachos! muchachos! Llámate a tres. Hay zombies todavía acá, eh. No veo nada, güey. Le bajé la gama al juego. Súbesela No, no, no. hay zombies. Me ha aquí hay un zombie ah, 3. aquí hay uno. <risa> todavía no se, no se moría, hijo de perra. Muertín. Ajá. Aquí hay. La llave, la llave. No, Vamos en corto ¡Hit! Antes de que seamos demasiado Lootea, lootea, lootea No hay nada Este carro no tiene la alarma A ver No hay no tiene nada tampoco Sí, un carro de polvo. Nice. Balas Una caja Quién sabe qué había pero ya no puedo llevar más Balas, balas Ya nos podemos hacer un botiquín ¿eh? No, todavía no Sí, yo ya lo puedo hacer no, pero todavía no lo hagas, Kit. Que... No seas desesperado, por favor. Ay, no, ay, no. Ya sé qué es. Mm, pues ya, vamos, vamos a usar la llave. ¿Qué hay allá adentro? Nada, un, ah, un... <risa> <risa> ¿Y si lo jodas? Hola. Creo que la misión se llama <risa> Hola, ¿A vamos a manejar, güey? Ya? ya me está siguiendo. Luego. A ver, activa. Ay, no. Este Dispará men. Disparar es? bengala. Oh, ya con eso. Casi tenemos la misión hecha. Hay que esperar a Caleb. ¿eh? Este men se puede subir si yo me subo. A ver. Uh, súbete, crack. Ven acá. Espera aquí, no. Muévete. Pero si yo me subo, no es se sube. Fácil. No, eso. Son dos gordos. ¿Dónde? Oh, lo... 13, no, no, no, no, no. Oh, no. -so, -so. Demasiados zombies. <risa> Cuiden al, al men este. ¿Quién si dice? ¿Nos encerramos allá adentro? Ay, soy un superviviente! ¡Rescátenme, por favor! I need help! ¿Listo? ¿Me está siguiendo? Sí, ven. Tal vez el sobreviviente me recordó. Me recordó a mi infancia cuando yo era un superviviente. Y estos rescáteme, zombies... por favor, eh. amigos! Rescáteme. ¡Ah, cabrón! ¿Se abrió la puerta? ¿Se lo chingaron no. Eh? Oh, no? mierda! Sí, ya, puedes poner el... ya se le están tragando. No vengan a ayudarme. ¿What the? Ah, me van a tragar a mí también, el gordo. A ah. también me están tragando. Liberenla. Right, Pero hay que liberarla. Muérete, hijo de perro. Ah. Hey, ¿cómo no manches, no? demasiados ¿Ya se tragaron esa moda? No, no, no. <risa> Disparenles a nosotros. No puedes, no, no. Mierda. Mierda, y aquí sí se suben. Ah, chido. Gordo, gordo, está. está? Ahí está, hay que revivir al. Ya tengo un gordo? Este gordo se va a tirar aquí. A ¡Oh! ¡Mierda, mierda! Me agarraron, se subieron. No, puta madre, quítate la verga, pinche zombie. More, noise, more you be uh, Ah, ya venía. Pues ya vámonos, ¿sí? en corto. Aunque qué vergas hay que hacer? Hay que dejar algo aquí seguramente. Ah, no. No, quédate, quédate, quédate. no te mueras, sí, no te muero. Uf. Hola Liliana, bienvenida. Ah, mira ah. la... Mm, nada más era quedarnos ahí. ¿El superviviente dónde quedó? Ahí lo metí la... La... La, no. Ay, no ¿La cajuela. Me...